Bueno, pues ya estamos en vivo una vez más. Y Así bueno, pues nos da mucho gusto de poder estar con ustedes y que ustedes estén con nosotros. Amén. Y Así les es. saludamos. Les saludamos sus amigos de siempre, Elida Madrigal. Y Rafael Cavazos. Así es, bendiciones para todos. Y, y pues estamos contentos de que hoy puedan ver, escuchar eh, un mensaje que esperamos pueda ser de ayuda y pueda ser de bendición. Amén, así mundo. es, claro que sí, para, para todo, todo el mundo. mundo. Y para no importa mundo. dónde te encuentres, puede ser aquí dentro de Estados Unidos, puede ser en México, en Centroamérica, Sudamérica, mm. en Europa, mm. en Asia, en África. En cualquier lugar. Donde quiera que te encuentres así y, es. y que eh, pues entiendas en su lenguaje. Sí, porque este, este mundo está globalizado, entonces. Totalmente y extremadamente globalizado. Es Así increíble es. todos los avances que hemos visto. ¿Qué nos íbamos a imaginar esto hace unos añitos cuando pues andaba, cuando no, éramos jovencitos? No, no, no. Que no sé mucho, ¿verdad? Obviamente. No, no, no, ¿qué nos íbamos a imaginar? Todo el, el, eh, lo avanzado que, que está este mundo con toda la tecnología, toda la ciencia y, y, y, y bueno, pues este... Y todo lo que hay. Todo lo que hay. Pero el Señor es grande y maravilloso porque Él es el que nos da eh, la ciencia, el conocimiento, eh, la inteligencia. Eh, Él nos da todas las cosas y a Él tenemos que darle honra, gloria y alabanza. Amén. Eh, porque los medios que están ahorita, este, debemos de usarlos para el bien, para el bien de la humanidad, porque Él... Él es eh, maravilloso, Él, él es eh, amor, eh, Él nos ama a todos, a todos. Lo que no ama es el pecado de la humanidad. Claro, claro. Eh, ¿Qué, qué, qué ¿cuáles son palabras dijiste ahorita? Amén. Que los medios que lo podemos utilizar nada más para el bien. Pues sí. ¿Pero cuánta gente los usa nada más para el mal? Desafortunadamente para buena, O para es. las malas noticias sí, sí, sí, sí. Y, y no lo estamos usando Para dar las buenas nuevas Las buenas, la, la, sí, las buenas lo noticias Lo que el Señor quiere que demos <coughs> es, es lo que el Señor quiere que demos Porque hay un juicio sobre todo esto sí, el, Hay un juicio de Dios Para la desobediencia De la humanidad Nada más que algo, algo se nos está escapando Sí eh, Que no lo entendemos Ajá cuando no estamos en el conocimiento de Dios. Pues sí, sí. Cuando estamos fuera del conocimiento de Dios, es otro nuestro mundo. Claro, claro. Es como irnos allá al, al infinito y pues no nos damos cuenta. Sí, porque este el, el, el, el, el ejemplo del ciego, pues era ciego, pero ahora veo. Ahora veo la luz Y alaba y glorifica El nombre del Señor Porque estaba ciego y ahora veo Ahora tengo luz Tengo entendimiento y tengo conocimiento Y a él, al Señor Es al que debemos darle Honra, gloria y alabanza porque de él viene De él viene la luz Me dices que, que recordara eh, un, Una entrevista que le hicieron A una persona Que se llama como yo Rafael, sí, ajá. Pero no era yo. Uh -huh. eh, él anda escalando montañas y todo uh -huh. eso. Uh -huh. pues está ciego. Está ciego. Tres compañeros. Dice que el, el, él veía y a los 18 años quedó ciego. Eh, exacto. Y ahorita ya tiene, no sé, como 40, eh, 40 años. Y ha competido en, en muchas en, en, en disciplinas. Sí, sí, en muchas, muchas disciplinas. En muchas disciplinas. Y ahorita se está preparando o quiere prepararse para ir al Everest. Al Everest. Que es la montaña más alta que se conoce hasta ahorita. Eh, Así y es. que muy poquita gente sube y que muchos de los pocos que han subido han quedado en el camino. Sí, sí, definitivamente. Se han visto algunos documentales donde se nota ahí que están los cuerpos ahí tirados que, que cayeron. Sí, sí en los barrancos, en, en fin. Y Así se ven ahí los, los, los puntos de la gente que ha, ha quedado muerta ahí por el frío tan intenso. Sí, pues ahí fue donde quedó un, un, un avión. Eh, ¿Fue en el Everest? No, no. ¿No fue ahí? No, ese fue acá por Chile. Ah, oh, ok. Este, okay. Eh, entonces... Uh -huh. No, pues es... Pero es, eh, es, es increíble eh, cómo... Eh, un hombre que no tiene vista o sea porque la perdió Ajá. a través de un problema de cáncer pero él dio un mensaje de, de la superación ante cualquier situación de la vida sí, ante cualquier situación Así es. entonces ¿qué, qué interesante es esto mi amado, mi amada y, y se los comparto eh... amén eh, Rafael lo, lo decía de esa manera Bueno, a él le dicen Rafa uh -huh. Bueno, a mí también me dicen Rafa Sí, a todos este, los Rafaeles así le dicen Rafa eh, eh, Esas palabras que él daba eh, hoy, hoy en la medida que de, tenía en esa entrevista eh, me, me gustó lo que decía Porque lo aquí lo hemos compartido ya es, es. Eso de creerle a la gente que tú no puedes superarte o que no tienes que mortificarte por superarte que, que no tienes ni que estudiar que, que vivas nomás de la dádiva no. ese es el peor error es un error garrafal sí sí y, sí, y porque... entonces este muchacho digo muchacho porque más pues joven que sí, nosotros sí sí claro uh -huh. este pues eh, me, me gustó lo que dijo me los, gustó los retos que él ha tenido eh, eh, exacto entonces no hay ningún motivo, no hay ninguna razón para que tú y yo y cualquiera podamos tratar de superarlos. Sí, amén. Así es, definitivamente. Entonces, nosotros estamos en, en, en eso también de, de la superación de lo que estamos haciendo, que queremos sí. ser todavía mucho más. A pesar de la edad que ya tenemos, sí. porque aunque sí. nos vemos muy jóvenes aquí, Sí, pero ya no estamos ya, tan jóvenes No, no, claro que no Pero nuestro espíritu sigue siendo está joven. como el de, de un chavo Está joven de, es. de chavo y la chava ¿verdad? Entonces eh, nuestra mente así y nuestro es. corazón en el servicio de Dios para servir a ustedes Amén, amén, así es Está como renovándose este nombre, día con día Bendito sea Como Señor. que cada vez que pasen nos estamos haciendo más jóvenes. Alabado y glorificado. Para dar más, sea el dar más, dar más. ¿Cómo amén. dar más? ¿Cómo dar más? Amén, amén. Eh, y y esa es la, la única idea que tenemos. Eh, no me digas que porque ya estoy viejito ya pienso así. No, no, no. no. Ya tenemos años en esto. No, tenemos no. años. Así es. Y no hemos cambiado una décima. Y no queremos cambiar ni una décima hacia atrás. No, de ninguna manera, claro que no. todo es hacia adelante, hacia adelante a, a, a, a la meta, a la meta, a la meta. Así pues, es. Los añitos y los tenemos aquí, pero, sí, sí, pero estamos bueno. tratando de vivirlos de la mejor manera que nos es posible para la honra, amén, amén. para es. la gloria y para la sí, sí. alabanza de nuestro Dios. Sí, amén. Y yo creo que empezamos a, a, sí. a corretear porque... Empezamos porque el tiempo <risa> se va, pero rápido, mira. Mira, el tema de hoy, este es un momento de, de reflexión. Y, y, ya, y ya empezamos reflexionando, porque sí, sí. ahorita que comentaba lo, lo de Mitocayo, Rafa, eh, de las que... palabras que él mencionaba me llenaron. Sí, como me, no, me llenaron, claro, claro este, que sí. Y el tema de hoy es la palabra de vida la palabra de vida, amén la palabra de vida que nos da vida precisamente amén, amén, así y es y cuando les hemos dicho ya muchas veces y lo vamos a seguir compartiendo es amén. si no te predican con la Biblia en la mano cámbiate con la palabra, así o es o que cambie el, el predicador su forma de expresar la palabra de Dios Amén, amén, Que no te prediquen con el teléfono O con la tableta no, no Que te prediquen palabra, directamente la de la palabra. palabra ¿Por qué razón? Porque la palabra tiene vida Amén La palabra tiene vida Y cuando tú le estás diciéndole a la gente Aquí, amado Aquí, aquí Y hasta puedes tener Subrayado como en algunas cosas tenemos nosotros sí, aquí en la línea Sí hay unas cosas es difícil de que las veas tú como las tenemos subrayadas. Sí. Pero. Tiene que ser con la palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, amén. Es la palabra instruye, de Dios. Nos capacita, nos re, o sea, redarguye, o sea, nos, nos enseña. Que todo el modernismo que hay. Ojo. Siervos de Dios. Uh -huh. Que todo el modernismo que tenemos. Que no sean para ocultar la Sagrada Escritura. Para no usarla. Para no compartirla. No. No. Dice este, que toda la Escritura de Dios, ahí en el 2 Timoteo 3, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil Uy. para enseñar. Uh -huh. Para redar juir, para, para corregir. Sí. Y para instruir en justicia. Por eso les decimos que Si de, por alguna razón Donde tú vas No te hablan con la palabra en la mano Yo te digo, o estás en el lugar equivocado O bien Habla con la persona que, que, que Predica al frente sí. Y dile, ¿por qué no usa la Biblia? Sí. Si no la usa, yo me voy a ir Y les vas a dar una lección tremenda A esa persona Pues sí Claro, así es. Es muy común, lo sé, ya tengo años y años en eso, es muy común que mucha gente predica por lo que él escribió, por las... las uh, eh, hace mm, su bosquejo, las notas. Uh -huh. y, y predican del bosquejo, no predican de la palabra de Dios, uh -huh. aunque ellos ya uh -huh. pueden tener la Biblia, sí. pero no están predicando de, con la Biblia, sí, sí, están sí. predicando... Lo que él pensó, lo que él quiso, sí, y es lo que se, se puede hacer el bosquejo, pero usando la palabra. Sí, porque lo puede tener al lado ahí, pero claro, la palabra claro. debe estar al frente. Amén, amén, amén. ¿verdad? Así es. Okay. Así es. Yo, son apoyos que se pueden tener. Yo tengo claro. aquí también apoyos. Claro, eh, claro. De, hemos escrito para tener un, un, un orden de las cosas que queremos decir. Pero somos muy pocos los bosquejos. Muy poco. Uh -huh. Muy poco, ¿por qué? Porque son más textuales. Amén. Así Me es. gusta usar el, el, el, la, el, palabra. la palabra amén. textual amén. Y, de, tratar de desmenuzarla, y, desmenuzarla, y tratar de desmenuzarla. Desmenuzarla, sí. Y tratar de compartir el, contigo, mi amado, mi amada. El discernimiento que es el, que Dios el da. mejor mensaje amén. que nos es posible dar. Ya no de nosotros, sino que viene y que emana de parte del Señor. Discernimiento de parte del Señor. Amén. Ok, y empezamos. Ahí, en la primera epístola universal de San Juan Apóstol, y lo vamos sí, a ver a través del, Padre, del capítulo 1, verso 1. Amén. Nos uno dice y dos, así. de una vez. Ajá, nos dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos, tocante al verbo de vida.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 hay un pequeño mensaje. Un comentario. De, de, uh -huh. de, de, de que el, Del que escribió el libro. que escribió el libro. El, el libro. Así es. Y dice, yo quiero que lo compartas tantito. Sí, dice que la, la primera carta de Juan es un excelente resumen de lo que significa el verdadero cristianismo. Fíjese, fíjese lo que escribieron sobre Juan. Uh -huh. e ese es un escrito sobre Juan en cuanto a, a un análisis. De lo que él comenta uh -huh. en, en su escrito que dejó plasmado en este libro que le llamamos sí, la Biblia. un resumen de lo que significa el verdadero cristianismo apostólico. Lo que significa el verdadero cristianismo y ah, apostólico sí. porque viene de, de, de, la, los de los apóstoles que Jesús forjó sí. en, en su caminar. El, el, el, ajá, uh -huh. así es. Okay. De manera muy práctica, Juan condena a aquellos que dicen no tener... Pecado y a los que dicen creer en Cristo, pero andan en pecado. Uh -huh. Entonces describe los tres componentes principales del conocimiento eh, salvítico, dice de salvación de Dios. O sea, la fe en Jesucristo es uno. Uh -huh. El dos es una respuesta obediente a los mandamientos de Dios. Uh -huh. Y el tres es el amor de corazón a Dios y a los demás entonces la carta escrita de manera sumamente sencilla pero con imágenes que dan al lector mucho material para pensar y reflexionar y, y eso que hacemos sabemos, no siempre eh, y por eso le hemos puesto así eh, cambiando un poquito a, a la temática eh, un momento de reflexión ¿Por sí, qué? porque sí. si no reflexionamos no nos damos cuenta, mi amado. Sí, no así es. No nos damos es. cuenta, mi amada. Y, y la reflexión nos ayuda a decir, ah, caray, yo no lo había entendido así. Sí, sí, así es. Lo, o sea oh, que... yo no lo había visto así. Los, no. uh, los temas aquí, vea, para reflexionar, dice, eh, pues la naturaleza de Dios. Uh -huh. ¿Quién es Dios? El estilo, el verdadero cristianismo, uh -huh. la verdadera conversión. Uh -huh. Y Bosquejo dice la, la verdad sobre Cristo, ya nos da los pasajes y el estilo de vida del creyente. Y la relación del creyente con el mundo. Un mensaje para los hijos de Dios y exhortaciones finales, ya nos da. Es, es que Juan hablaba con mucho amor. Sí. Entonces quedó plasmado a través de, de la Sagrada Escritura el mensaje de Juan. ¿Sí? siempre queriendo dar el mejor de los mensajes el ¿no? mejor de los mensajes por eso siempre sí, sí. habló con mucho amor así es, entonces dice aquí lo que era desde el principio lo que era desde el principio lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y qué más ¿Lo, y lo que hemos contemplado y o sea manos. Eh, eh, ellos tuvieron la bendición enorme uh -huh. de ver a Dios a través de Jesucristo. Sí, sí, definitivamente. Entonces, ellos lo pudieron contemplar, uh -huh. comieron con Él, comieron, caminaron sí. con Él. Así es. Y Dios nosotros señor. lo estamos haciendo, no de una manera física, sino espiritual, no, en, sí. de ir de la mano con ellos, en fe. junto con ellos, y mostrando al Jesús que al que ellos, ellos conocieron. Amén. Y que amaron y le sirvieron y le siguen es. sirviendo. Amén. Entonces, Así es. Y sigue siendo, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, o sea, hablando de Jesús. De Jesús, sí. Entonces, ¿por qué? Porque así como yo te pongo la mano aquí, ¿cuántas veces Dice que Juan pues, se regozaba su, su costado ahí del Señor. Sí, pues sí. Físicamente el discípulo amado, Ajá. ¿verdad? Eh, entonces, y, imagínense, por favor, como cuando están dos enamorados, no, no, no como nosotros, sino dos, dos enamorados <risa> que están ahí, ahí juntos. Y que pues dicen palabras bonitas y todo eso. Qué que, que hermoso es. Así es. Y qué hermosa es la vida cuando la podemos ver desde esa perspectiva. Amén. Si la viéramos des, desde esa perspectiva, les aseguro que no existiría el divorcio. Pues no. Les Me aseguro confío, que no existiría no. Eh, el, el adulterio. Les aseguro que, que nuestras vidas serían mucho mejores. Mm, muy diferentes, claro, claro. Y los errores se cometen cuando no se conoce de la palabra. Claro, cuando no se conoce. Por eso la palabra de vida viene siendo la, la escritura, la palabra de Dios en, sí. encarnada aquí en, en estas líneas uh -huh. y que nos dan la luz para entender, comprender lo que es la palabra. Lo que es la palabra de, de, de Dios. Amén. Y, y eso Así es lo, lo hermoso es. cuando venimos a la palabra de Dios. Por eso yo les digo, hey, si estás yendo a un lugar y no te están predicando con la palabra, ojo, reclama. Pues y sí, sí, definitivamente. Hermano o hermana, o como les, se digan ahí, ¿por qué no usa la Biblia? Uh -huh, uh -huh. Si me está hablando de Dios, use la Biblia. Claro, claro. Y si no la usa la Biblia, no, no cuadernos, no papeletas, no, no, no, no, la Biblia. La Biblia. Hábleme Amén. con la Biblia en la mano. Definitivamente es, es la Biblia. Y yo creo que eso va a ser vital. Porque la Biblia es la única que tiene palabras de vida de, de, emanadas de, de nuestro Dios. Amén. Así es. Así y sigue es. siendo aquí. Porque la vida. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de, de, de vida. Porque la vida fue manifestada. Y la hemos visto, y testificamos y anunciamos la vida eterna. Y es que estamos llamados, mi amado, para, la, un, para una vida eterna. Sí, para una vida eterna. Amén. Aquí nosotros Así estamos es. de pasadita. Algunas comunidades como nosotros que hemos podido llegar a más de los 80 años, que es una bendición. Sí. Pero, por ejemplo... Yo ya dos de mis hermanos ya, ya se fueron. También mi, mis padres, ¿no? Sí. Pero hablando de, de más juventud. Ajá. Eh, una hermanita que, pues, vivió en Chicago, ya se, se enfermó. este Y, pues, al final de cuentas, pues, falleció en Monterrey. Sí. ¿verdad? Porque ya de, de, del hospital ya no pudo salir. Sí, El, ya entonces, no pudo salir. Eh, es, es, es tremendo, ¿verdad? Cuando una vida se va temprano, como la de mi hermano. Y mi hermano murió mucho más joven, porque él murió hasta incluso de soltero. Uh -huh. Este, nuestro hermano, el mayor de la familia, José, eh, pues eh, se fue muy joven, muy joven. Entonces vivió en Reynosa y él fue a ver a su novia. Uh, allá a torreón y allá quedó ahí quedó y de, de, de esas cosas que suceden y no fue más que un ataque que le dio allá y no, no, no hubo ninguna otra cosa más que, que eso sí entonces qué bonito es cuando podemos llegar a estas edades Amén. y podemos estar sí. compartiendo palabra de vida Amén, amén, así es Y por eso dices ese título, sí Porque la Biblia es la palabra de vida Entonces, este Vamos al verso 3 Nos dice, lo que hemos visto y oído Eso os anunciamos Y eso es lo que estamos anunciando uh -huh. Porque nosotros por la fe hemos estado viviendo lo que Juan estaba también viviendo Sí, amén, amén, amén La experiencia que él estaba teniendo él tuvo una experiencia física, nosotros la tenemos espiritual. Sí, amén. Pero lo mismo que estaba sintiendo Juan, es lo que sentimos nosotros también contigo. O, o sea, nosotros lo nos sentimos sí. de parte de Dios como si hubiéramos estado ahí junto con ellos. Amén, amén. Así lo sentimos. Y, y eso es maravilloso cuando Dios, a través de su palabra, nos da ese sentido. Sí, nos, nos, nos dice, ¿verdad? Ahí en, en Hebreos 1 después la fe, la certeza de lo que se espera. Y la convicción, y la de, lo que no convicción se ve? de lo que no se ve. Así Estar es. seguros. Exacto. ¿Y sigue diciendo? Dice, eh, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y es lo que estamos tratando de, de hacer contigo, mi amada, y lo, lo mismo contigo, mi amado. ¿Qué estamos tratando de hacer? Que tengamos esa comunión. Ese compañerismo. Amén. amén. Y sí. lo hemos dicho muchas veces en, en, en otros videos. Uh -huh. No se trata, y no estamos predicándoles aquí, de una religión sino de una relación que se puede tener con Dios a través de Jesucristo extraído por medio de la palabra. Sí, amén. ¿Por qué sabemos lo que sabemos? Porque lo estamos leyendo de la palabra. Por eso la importancia de que te hablen de la palabra. Sí, sí. Es que realmente, o sea, en la palabra encontramos todas las bendiciones que el Señor nos... Nos, nos da, pero si no la no, no no no vamos a la palabra no nos damos cuenta de así toda es. la bendición que estamos perdiendo así es este, a, ahí en 1 en, en Pedro 2 que nos dice mas vosotros sois linaje escogido fíjate nada, fíjate nada. somos fíjate linaje hermoso. un linaje escogido un real sacerdocio uh -huh. una nación santa uh -huh. pueblo adquirido por Dios para qué para que anunciemos las virtudes para que de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, mi amado, mi amada, ¿cómo no vamos a hablar de esto? ¿Cómo no vamos a compartir con ustedes esto? ¿Cómo no podemos expresarlo de esta, de esta forma, de esta manera? Si el Señor se sigue manifestando. Se sigue manifestando. Así como se manifestó con esos hombres como Juan, Pedro y, y todos los de Mar Lucas y Tom, eh, Tomás sí, de, de Timoteo en fin pero nosotros lo estamos viendo a través de leer de esas escrituras es una bendición tan grande de parte de Dios ahora, que... yo entiendo o entendemos sí. comprendemos que cuando no se tiene el conocimiento pues vivimos una vida. Sí, sí, porque dice que, que, que, pues que en, otro, en otro tiempo no, no, no erais pueblo. Nosotros en otro tiempo no éramos pueblo de Dios, pero uh -huh. que ahora soy pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. A la, a la Por eso estamos aquí, mi amada. Sí. Por eso estamos aquí, mi amado. Compartiendo contigo, fíjate. Compartiendo contigo. La palabra de vida, de vida. Esa palabra de vida que solamente puede venir y emanar de uh -huh. parte de Dios. Por eso para mí la escritura es, pues es la Santa Biblia. Amén, amén, amén. Es una escritura sagrada. Y tenemos que verlo como tal. Esto no quiere decir que no la puedas subrayar, marcar. Eh, que Lo que te gustó mucho Lo que más te, te atrajo Que lo puedas marcar Lo puedes subrayar como yo lo tengo aquí la mía Pero ¿Por qué? Porque la Biblia es, es un lugar Que tiene palabras de vida Amén Entonces cuando tú vas a la palabra O cuando a ti te están Hablando de la palabra Te están hablando palabras de vida palabras de vida, sí, sí. Es que hay hay, hay, hay una lucha entre, entre la carne, ¿verdad?, y, y el espíritu, porque nos sigue diciendo ahí Pedro, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y para eso, necesitas estar en, en, en las cosas del Señor. Sí. Porque en el mundo, no, ¿te das cuenta que, que andas todo choco ahí? Sí. Entonces, Definitivamente, tenemos, tenemos que, que reconocer que pecamos para podernos arrepentir y decirle al Señor, ven a mi vida. Amén, así es. Cámbiame, transfórmame. Perdóname. Haz de mí una nueva criatura. Así es, amén. Y que el Señor venga y nos limpie de todo el pecado. Nada más así por decirle, Jesús, a ven a mi vida. Ven a mi vida, Padre. Así es. Te entrego Ven mi vida. A mí. Amén, Aquí estoy, amén. Señor. Amén, Ven, amén. En, en, entra a mi vida. Cámbiame, transfórmame. Santifícame, Señor. Santifica mi vida, sí, amén. Y mira, cuando tú lo haces de verdad y, y estás sintiendo que Dios te está tocando. ...hasta lágrimas pueden surcar... Amén, sí, ...en Sí, amén. ...te digo porque fue una experiencia personal... ...amén... ...igual... ...y es que es bien bonito mi amada... ...es precioso... ...es, es muy bonito mi amado... ...es divino... ...así como podemos ver la, la naturaleza... ...cuando podemos pajaritos. ver estas aves... Esos pajaritos... E, e, ...estas flores... Bellos. ...estos campos que les presentamos aquí... ...en esta pantalla... Cuando estamos viendo esos ríos Cuando vemos las montañas. Esas, las, las montañas Cuando podemos ver esos campos nevados esos campos llenos de flores Así es, la nieve, el agua eh, Los arroyos es, es increíble Lo que Dios ha hecho La grandeza de Dios Amén. Y no podemos más que dar honra Gloria, gloria alabanza. Amén. Y alabanza a su nombre Entonces cuando venimos al Señor Jesús que es lo más importante que puede ser el ser humano. Amén. El Señor cambia nuestras formas. Amén. De vivir. Sí, amén, amén. Él cambia, él cambia, transforma. Nos cambia el lenguaje. Yo me recuerdo, yo me recuerdo que cuando mis hijos estaban pequeños, yo les hablaba con maldiciones y todo eso. ¿Por qué? lenguaje común sí. el común de, de, de, común de toda la gente y cuando yo le entregué mi vida al señor yo hubo empecé a ver cambio. cambios amén, amén, amén dejé sea. de decir malas palabras y todo eso porque porque hubo un cambio hubo un cambio cuando de nuevo nací. Y ese cambio nos hace florecer, bonito, hermoso. Y entonces nuestra vida ya no A es mí, la misma. No, no, ya no. Ya, ya no es la misma. Ese Eso no quiere decir que no tengamos unos malos momentos. Sí, sí, pero eh, en el Señor todo se, se va. Entonces, mi amado, mi amada. glorificado sea el nombre Señor. Dice ahí el verso 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Para que nuestro gozo sea cumplido. Aleluya. Y gloria al Señor. Mi amado, mi amada. ¿Cómo decírtelo? ¿Cómo decírtelo? Tengo que hacer cambios en la vida. Mira, fíjate los versos que siguen aquí. Nos dice... Desde el verso sí, bueno, del 5 en adelante. Sí. Eh, dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos. Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en él. Amén, así es. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. Así es, por eso Toda la persona que miente Pues no sea la verdad Claro Toda persona que miente no sea la verdad ¿Cómo explicárselo para que Se entienda esto? Porque nos Autoengañamos sí. Nos autoengañamos Muy fácil, mi amado Yo no he querido hablar de política aquí en, en, es, en este programa, en, en, en este espacio que, que estamos tomando. Pero hay políticos que nos dan mucho margen para hablar de esto. Sí. Sí, porque pues está, es, estamos viendo este, a la luz de las escrituras, o sea, cómo, cómo se anda en este mundo eh, eh, presidentes gobernadores políticos y, y todo el todo el conjunto de personas alrededor verdad este eh, eh, o sea no no, no no no pueden engañarnos no pueden engañarnos no no se puede no se puede es que es muy fácil desde un púlpito ya sea político o Espiritual. Hablar verdad o hablar mentira. Es muy fácil. El problema es que cuando estamos hablando mentiras. Estamos autoengañados. Y estamos engañando. Sí. Cuando es verdad. Bendito sea el Señor. Estás hablando de la verdad. ¿cuál, ¿Cuál es el problema cuando dices la verdad? Claro. Que a algunos les incomoda. Pues, pues sí, sí, sí. sí, sí, sí eh, se, se siente como que está se sentado en en, en en cadillitos en, en espinitas uh -huh. en una penquita sí. de nopal pero una cosa es que nos que, lastiman que nos, lastima nos digan las verdades y otra cosa es que te mientan tan sí, abiertamente que, no que no sea otra cosa este <coughs> lo que están diciendo pura mentira, pura mentira pues es que de mentira mentira, mentira, o sea pues es, es algo tremendo. Y, y a veces estos tipos de, de gobernantes yo, yo les llamo sardinas enjabonadas. Porque agarrar una sardinita se, se escapa muy fácil de <ríe> se la escapa mano. escapa, sí. Ahora imagínese si está enjabonada. No, pues olvídate. No no, no, no, no, no la pescas. Y no es el evadir la realidad con otra mentira. Uh -huh. O sacarle la vuelta y sacarle, sacarle y sacarle y sacarle, sacarle. Y no estar de frente, de, delante de las personas, diciéndoles la verdad. Uh -huh. en, entonces, así mucha gente. Así y lamentablemente es. también hay predicadores que son así. Políticos, no, no, no se diga, eso es de lo que más abunda. Ok. Pero qué hermoso es cuando venimos a la Pero palabra. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de, todo, de pecado. todo pecado. Amén. Y si decimos que no tenemos pecado, pues nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Así es. Entonces cuando mentimos, es que la verdad no está en nosotros. Uh -huh. Cuando estamos engañando nada más, la verdad no está en nosotros. No. Entonces es bien importante Que tú, yo y todo el mundo Nos enseñemos a andar en la verdad En la verdad no Y nos enseñemos a andar en la verdad Para no ser juzgados uh -huh. Porque todo va a tener un juicio Todo Aún Hasta entre, entre los políticos ¿Cuántos eh, han tenido un juicio? Oh, sí, sí, sí Entonces Y nosotros también Vamos a tener el juicio de Dios porque todo lo que hablamos, todo lo que decimos, todo lo que hacemos, está quedando registrado en los libros de la vida. Sí, sí, así es. Y a veces no nos damos cuenta que esto está aconteciendo y está sucediendo. Que hay un libro de la vida y están los libros de nuestras vidas. Los libros de nuestras vidas, sí, definitivamente. Y si no nos encontramos... Con nuestro nombre inscrito En el, el libro, libro de, la, de la, vida. la vida Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo dice. Más que Ahora sí que como se dice por ahí sí. Que Dios nos peste confesados Que podemos decir Señor Aquí estoy Tú me conoces sí. Límpiame sí, definitivamente. Límpiame de toda mi maldad De todo eh, Ay Señor eh, hay, hay en los hablan preciosos sí. eh, que hablan de, de esa limpieza. Uh -huh. Verso: Si confesamos nuestros uh -huh. pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él, él, él es fiel y justo para perdonarnos y quitarnos toda impureza de pecado. Así Pero es. Pero tenemos que venir a Él. Amén. Así Decirle, es. Señor: Aquí estoy. Aquí estoy. Límpiame. Quítame todo lo malo. A veces es muy complicado eso, eh. Lo digo por experiencia propia. sí, porque hay, hay un hay un, un ego. El ego viene del enemigo de parte de Satanás. Claro. Que no quiere, él no quiere perderte. Claro. Porque eres un aliado de él y él no quiere perderte. Entonces ahí está el ego, ego es un ego muy grande, es un monstruo. Ah, es un sí. monstruo, el sí. ego es un monstruo. Es un goleazo. Sí, es un monstruo. Ah, aleluya, pero en el nombre de Cristo se rompe. Se rompe en el nombre de Cristo Jesús. Mire, parte de mi experiencia, y esto ya aconteció hace muchos años. Yes. Yo llevaba a mi esposa al templo y llevábamos a nuestros niños. Bueno, cuando eran niños, sí, estamos sí. hablando desde de, de años atrás. Y yo veía que pues, hacían la invitación a, a, al, al altar, altar y, y que pasaban ahí, al reclinatorio, ahí, a, a orar. Y, y no, pues yo, yo, yo era de los que nunca pasaban. Ahí estaba, pero no, no, pues no pasaba Ay, mi amado. Pero yo amada. nunca te empujaba. No. No, porque yo yo, yo se, te dejé al Señor, Señor, tú vas a hacer la obra yo no voy a ayudarte. Tú lo vas a hacer. Y él lo hizo. Amén. Glorificado sea el nombre día, del Señor. En especial. Ay, bendito el Señor. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Para mí, pasar al frente era como humillarme. Y en cierta forma eso es verdad. Sí. Te tienes que humillar delante de Dios. Claro, claro. Decir, Señor, aquí estoy pero mi de, ego no me lo permitía de, delante de tanta gente decir, ¿sí? y... donde hay cien ciento y pico de personas ahí pues no qué pues, qué van a decir de, de, de don rafael no e, sí, entonces no. pero ese día lo recuerdo muy bien no se me ha olvidado claro que no pase me arrodillé y le empecé yo a decir al señor, no recuerdo todas las palabras que le dije en ese momento, porque mentiría sí, si le dijera, claro. le dije este y este, este, no, no, no. no. Pero arrepentí. Lo que sí recuerdo que hice fue, me confesé delante del señor, señor tú sabes que yo tomo, que yo fumo, que yo maldigo, eh, y todo el, y todo el, el, el resto de que traía en el, el costal. Todo el combo Y por primera vez, este hombre grande, fuerte, muy poderoso, <ríe> muy valiente. Salieron unas lagrimitas. Y eran de cocodrilo, no eran mías. Y pude sentir una paz como no te lo Esa imaginas. Esa paz solo el Señor la da. Como no te lo imaginas. Es algo maravilloso. ¿Y qué sucedió? Que cuando me levanté, estaba yo solo ahí. Cuando, cuando pasé, estaba ahí en, el, ahí en el altar. ¿Cuánto tiempo pasé? No lo sé. No estaba viendo el reloj en ese momento. Pero de ese día en adelante. Aleluya, alabado y glorificado sea el nombre Mi vida del fue Señor. cambiando. Poco a poco, yo vi... La mano sí, del Señor. Sí, amén, amén. Solo el Señor. Sí, la mano hace. del Señor. Por eso es lo que veíamos ahorita acá: el verlo nosotros con tus propios ojos uh -huh. y sentirlo la, nosotros de nuestra propia vida. La experiencia, sí, la experiencia es algo precioso, divino. Es lo que hace el cambio. Es lo que hace el cambio. Y es lo que tú necesitas también. Verso 10 y terminamos es, Así es, si decimos que no hemos pecado Le hacemos a él mentiroso Y su palabra no está en nosotros Así es Entonces, si decimos que no hemos pecado Mentimos Así es Y estamos haciendo pues, sí. una, una, una barbaridad sí. bárbara sí. Delante de Dios sí Así es Mire. Por eso ahí el, el dos dice Hijitos míos En el capítulo Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis Y si alguno hubiere pecado Abogado Tenemos para con el Padre A, a Jesucristo, Jesucristo es justo. el justo Entonces el Entrarle tu vida al Señor Simplemente dile así Señor aquí Aleluya estoy. Alabado sea su nombre Aquí estoy Señor Tú me conoces No tengo mucho que decirte Señor Porque tú me conoces pero en este momento yo te entrego en mi vida. Cámbiala. Transformala, Señor. Haz de mí una nueva criatura. Pero sí, dice, Señor. Haz de mí una nueva criatura. Y que de hoy, de ese instante, Señor, en adelante, tú hagas todos los cambios necesarios para que mi vida sea cambiada y transformada. Aleluya. Sí, y díselo amén. para tu, su honra, para su gloria y para su alabanza. Aleluya. Y Señor, gracias. Porque yo en este momento le acepto como mi Señor sí, y le acepto amén. como mi Salvador. Amén, amén. Y a ustedes. Del gloria del lo En el nombre del Señor. En Cristo Señor. Jesús. Amén, amén. amén, amén. Si amén. tú lo haces, vas a ser una nueva criatura. Amén. Si tú lo haces, tu vida va a cambiar. Aleluya. Y terminamos con una oración. Así es. Y le voy a pedir a mi esposa que la haga Amén. ella. Padre, le alabamos, le glorificamos, Señor, dándole honra, gloria y alabanza, Señor, por su bendita palabra, Señor. Gracias, Padre, porque nos da nuevamente la oportunidad, Señor, de exponer su bendita palabra, Señor. Sí, señor. De que no estamos solos, Padre. Usted está con nosotros. El poder de su Espíritu Santo, Señor está guiándonos y capacitándonos, exhortándonos en todo momento, Padre, que seamos fieles a usted, Padre, oh mi Cristo, en este momento, Señor. Le damos gracias por esta oportunidad y le damos gracias sí, por señor. aquellas personitas que eh, en este momento, Señor, hayan entregado su vida, que hayan reconocido que son, que son pecadores y que vinieron a usted reconociendo que son pecadores. Padre, gracias por su grande amor y su grande misericordia. Sí, mi gracias señor. por venir a este mundo a morir a través, Señor, de, de esa cruz donde lo clavaron y su sangre fue derramada. Fue tanto lo que usted sufrió por la humanidad, por el amor tan grande que nos tiene, Señor. Gracias, Padre, porque todavía... La oportunidad está abierta, Señor. Y gracias, Padre, porque usted nos ha mantenido todavía firmes, Señor, y, y fieles, Señor, a su palabra. Padre mío, gracias porque usted ha cuidado de nosotros, nos ha protegido, ha protegido a nuestra familia, a nuestros hijos, Señor. Y siempre, Señor, poniendo en sus preciosas manos a aquellas personitas que están Pasando por problemas, Señor, de, de enfermedades, problemas de la vida, Padre, que usted ponga su mano de poder en ellos, Amén. Padre, y que ellos, Señor, sean libres, libres de toda enfermedad, libres de todo pecado, en el nombre poderoso de su Hijo amado. Gracias, Padre, por este tiempo tan precioso que usted nos ha dado. En el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, le damos gracias, Señor. Aleluya. Amén, amén, amén, amén. amén. amén. Y ya son 47 minutos y pasaditas. Aleluya, Aleluya. es increíble. Es, glorificado sea el nombre del Señor. es increíble cómo se nos va aquí el tiempo. Pero esperamos Así que es. te hagamos un bien con todo lo comentado. Sí, aquí. Amén. Y es aquí, dejamos eh, agradeciendo a nuestro Dios su amor, su bondad su gracia y su majestad. Amén. Que quede en tu vida. Bendiciones, Bendiciones para todos y gracias por compartir esos videos. El Señor le bendecirá grandemente. Amén. Así le es. amamos en el amor de Cristo Jesús. Bendiciones. Bendiciones.